Después de tantos tormentos, Salvador mío, era ya tiempo de dar principio al reposo. La inocencia de vuestra vida, y más aún la divinidad de vuestra persona, exigían honrosa sepultura. Esta os fue concedida tras ser embalsamado vuestro cuerpo, y depositado en un sepulcro nuevo. Manos virginales desempeñaron este buen oficio. Sepultad, con vos, mis deseos y sentidos. Amortajadme como en un sudario con todos los méritos preciosos que os ha costado el rescatarme. Embalsamadme con los exquisitos perfumes de vuestra santa muerte y virtudes. Depositadme en la profunda llaga que hizo la lanza en vuestro corazón, a fin de que ella me sirva de sepulcro más precioso que el de todos los mármoles. Aquí es, donde invisible a los bienes de este mundo, viviré como extranjero sobre la tierra, hasta que llegue a gozar de vos en la patria celestial. Amén.